Ya son las 11 con dos minutos. Arranca. El eh, día 25 de marzo de 2023. Y hoy es sábado. Y hoy, como cada sábado, vamos a abrir nuestra sesión pública del Observatorio Ciudadano de Guanajuato. Hoy con dos temas eh, muy interesantes. Eh, uno es eh, crisis de seguridad, y el otro es agresión a la sierra. Y tenemos como invitado a nuestro amigo, el licenciado Ramón Izaguirre, a, a quien le doy la, la bienvenida y la palabra para que nos haga favor de, de orientarnos en estos... Eh, danos un punto, de vista, un punto de vista de estos dos temas, este, y interactuaremos como... Poner, como lo hemos hecho en otras ocasiones. Bienvenido, Ramón, buenos días. Muchas gracias y muchas gracias a, a todos y a todas las integrantes del Observatorio Ciudadano. Como siempre, un, un gusto poder tener una charla de estas con, con ustedes y con la audiencia de, del observatorio y, y, y sus redes sociales. Bueno, creo que, creo que han escogido dos temas eh, neurálgicos, uno para la capital y otro para... Bueno, que, que nos acude como país, como Estado y recientemente como, más directamente como municipio. Quisiera este, empezar por el de la crisis de inseguridad. Creo sí. que no es actual, eh, lamentablemente la vivimos desde hace varios años y lamentablemente creo que seguimos lejos de tocar fondo. Por más que se agudiza esta crisis, por más que vemos eh, hechos cada vez más frecuentes, cada vez más en, en, en número, en, eh, en expresiones de violencia, en la cotidianeidad de cada una, de, de, de, de, de, de la sociedad, de cada uno de los que, de las que interactuamos en la sociedad, este, vemos muertes o asesinatos a media mañana en el tianguis, en uno de los tianguis más populares de León, o el homicidio a este... Subdirector de la policía en Guanajuato, a varios policías en Celaya, el, el secuestro y asesinato y, y, y, y calcinamiento de, de mujeres en Celaya, en etcétera, con, con expresiones sumamente cruentas. Bueno, eh, eh, mi, mi síntesis de esto es, eh, y mi preocupación es que estamos, pareciera, lejos de tocar, de tocar fondo, ¿no? Y en ese sentido, pues creo que. Hay, hay una preocupación de que esto cada vez está más, más cerca o integrado ya a la vida de cada, cada uno y cada, y cada una. Me quiero referir como para como el tema la, al, al, al homicidio, al subdirector a Alejandro Camacho, al subdirector de la de Seguridad Pública aquí en Guanajuato, que es un hecho por demás lamentable y que este, las expresiones de, de respuesta de la autoridad me parecen sumamente desacertada. Por, por una parte, la autoridad, concretamente el alcalde, sale a decir expresiones como eh, cuando te toca, te toca, y cuando no te toca, aunque te ponga. Esto, esto resume que pareciera que Alejandro Camacho este, era irreductible que lo matase. Después dice que este, eh, a, <coughs> habrá que comprar a lo mejor unos vehículos blindados para la policía, o sea, entonces sí vale la pena brindarles protección, y ya no es tan importante el cuando te toca, te toca, ¿no? O sea, hay que protegerlos, lo cual me parece muy bien. Y luego se da cuenta, hasta que muere uno de esas gentes más cercanas, que la, los uh, policías están sumamente desprotegidos ante estos hechos, y que la pensión que les tocaría a sus familiares... Eh, pues no garantiza el desarrollo escolar de sus hijos, no garantiza la manutención de su familia, etcétera, y entonces considera que se debe ampliar. Cuatro años y medio después de gobierno, empieza esta reflexión. O sea, este, esto quiere decir que ni siquiera para la gente que está contratada para cuidar a la población, tenemos un plan de, de, de acción, un plan de protección, un plan de... Eh, déjenme decirlo así, de arropamiento hacia, hacia, hacia ellos, ¿no? Sí. Este, entonces, creo que esto es, fija lo lamentable de la actuación de, o de la respuesta de las autoridades, ¿no? Y, y, y, y podemos referirlo a cualquiera de los hechos, o al general los hechos, que han estado ocurriendo en el Estado o, o, en, el, o en el país, ¿no? Es, por abrir tema con el, con, con el asunto de inseguridad, si les parece. Claro. Sí, claro. No, y, y nos hace reflexionar, Ramón, sobre cuáles son las, eh, los primeros derechos que tiene el ciudadano frente a la autoridad municipal. No es vivir en un lugar tranquilo, con paz, para poder uno desarrollar todas las potencialidades que como ciudadano tiene. Es decir, ese es un es una derecho de los más primordiales. Eh, bueno, eso y gozar de una propiedad privada que el Estado te ayude a conservar, bueno, esas dos cosas, la seguridad y la propiedad, como que se ve que siguen siendo todavía uh -huh. para nosotros este, una prioridad, pero vemos que la realidad nos dice que sí, pero, pero también que hay que, resol que, hay que res resolver los asuntos con abrazos, entonces... <risa> <risa> Ese asunto de los abrazos, este, no, no no, no, no entiendo por qué se mezclan las normas jurídicas con las normas eh, morales, ¿no? Sí, tienes razón. Yo creo aquí que hay varias cosas muy desafortunadas. Sí. Una, Primero diría, a ver, nadie debe morir por hacer su trabajo, ¿no? O sea, qué, qué grave sí, es correcto. El desarrollo de nuestro trabajo, el que cada uno o cada una escojamos, no nos debe costar la vida. ¿no? Por, digo, hay, hay trabajos como el de policía que conlleva un alto riesgo, pero también debería de conllevar una alta, un, un alto mecanismo de protección hacia cada uno y cada una de las que se, se, desempeñan, se desempeñan en ello. Aquí la parte, una parte preocupante de lo, de que recojo de lo que comentas, Memo, es que eh, el, el gobierno no está siendo capaz ni siquiera de proteger a los policías, mucho menos de protegernos a nosotros, ¿no? O sea, este esquema de brindarles armamento, de brindarles chalecos, de brindarles una protección, o e, e incluso cuando sucede una siniestralidad como esta, brindarles protección a su a sus, uh, círculo más cercano, no está resultando por parte del gobierno, y si se fijan es por el gobierno de cualquier nivel y de cualquier color. ¿sí? Yo, yo tengo mis, eh, déjenme expresarlo así, mis asegúnes en torno a, a la forma en la que el presidente de la República resume su política contra el combate al, a la delincuencia, en esto de abrazos, no balazos, porque creo que simplemente lo que está tratando de hacer es una, marcar una diferencia muy clara, muy notable, a lo que fue el ejercicio de la seguridad pública en los gobiernos anteriores. Y algunos pensarán que está bien, algunos pensarán que estuvo mal, etcétera, pero decir, no los combatiremos con los mecanismos de enfrentamiento que se dieron y no estaremos generando esta guerra este, me parece que por ahí por ahí va, sin embargo creo que es insuficiente y pongo un ejemplo en días pasados los uh, representantes de los altos mandos de la zona militar aquí en Guanajuato eh, sugirieron que los santos cierren a la una de la mañana para dar más seguridad no no evidentemente esa no debe ser la solución, la solución no debe estar en restringir los derechos, ¿sí? Nosotros podríamos estar en estos santos, en estos lugares, a la hora que quisiéramos, y no tendría que generar un problema. El, el, el, la forma en la que se está mezclando al ejército en estos esquemas de protección, es muy desafortunada, porque el ejército, déjenme decirlo así, no suele ser muy protector de o muy cuidadoso por los derechos humanos, este, a él le interesa más que, que, que todos estemos guardados en nuestra casa para darnos seguridad y evitar salir. Entonces renuncia a un, a un esquema de convivencia social, al esquema de convivencia social más básico, este, limitando nuestros derechos y esto nos lo vende como un esquema de protección. Creo que todos, o sea, este, municipios, y me refiero a municipios en general, también de cualquier color, Estado y Federación, han fallado en una estrategia que en ningún lado tiene pies ni cabeza. Así es. Por ejemplo, ¿cómo, ¿cómo es posible, y pareciera que hay casos que les llaman mucho más la atención a, los, a las autoridades, me voy a referir a, a dos, eh, el, el hecho de las seis mujeres que fueron secuestradas, eh, me, me resisto a, a llamarle levantadas, ¿no? o sea, fueron privadas de su libertad en, en allá, o sea, el, el hecho es muy violento, y sí. que aparecen posteriormente al menos cinco de ellas identificadas muertas y calcinadas en Cubentino sé. A ver, el hecho se volvió mediático, lo recogimos los medios de comunicación a nivel local, se recogió a nivel nacional e internacional, y entonces la autoridad actuó. ¿sí? Sin embargo... Muchos medios hemos recogido y, y este, le, privaciones de libertad en varios de los municipios, sobre todo de esta zona, Irapuato, Salamanca, Celaya. Bueno, no se diga Villagrán por pasar a paseos, etcétera, eh, cotidianamente. ¿sí? Y estos no están generando ninguna investigación, ni ninguna nada, ni ningún hallazgo este, relativamente próximo. El, el, el empresario irapuatense eh, que, que fue también privado de su libertad y posteriormente eh, encontrado asesinado generó una gran búsqueda pero no necesariamente lo han hecho en torno de otros casos ¿no? y así podríamos establecer esta enorme disparidad y que pues ojalá sí buscaran a todos y a todas claro ¿no? Sí, P.P.D. adelante No, tienes cerrado el micrófono, este Piri. Sí. A ver si lo abre. O sea, ¿Ahí abrí? Sí. A ver, yo pienso. Claro, claro. Yo. Espérate, espérate. Está retroalimentando de uno, de tu teléfono a tu computadora. Porque ya tenemos Piris ahí, mire. Ya. Mira, yo pienso sí. hoy que en Guanajuato se abandonó la seguridad y tienes que tienes que apagar uno de tus dispositivos. Voy a hacerlo. Así es. Voy, voy. No sé cómo sí. No soy sabe muy cómo. Para, esto, para esto. Dice OSS. ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya? No, no, no, no pues. Así es. Sí, sí es bueno, una retroalimentación Eso, de sonido sí. Bueno, en un minuto más Que logre desconectar Ese desastre que traigo Hablo con ustedes bueno, Porque pues estoy aquí Maldado Entonces ¿Sí? Dependo de de ver que me yo <risa> okay. Que se lleven el teléfono lejos y ya. Pero bueno, sí, sí. pues sí. Está bien. Gaby, llévate el teléfono. <risa> bueno. Pues ya bueno, no te una, ves. Cosas de una sesión, de una sesión <risa> del observatorio Creo que de que ya, ¿verdad? Ya, <risa> ya, ya, Ya, ah, ya, ya, ya pidí. A lo que pienso, Ramón, y primero me da mucho gusto que te traes aquí con él. El... El observatorio, es el tema seguridad, y te veo en zona franca, te leo diario, me gusta tu criterio, tranquilo, porque hoy me he sorprendido de la gente que abusa de la pluma o del micrófono en un país donde los mexicanos están desesperados. Nadie se atreve a ir, y tú eres abogado, litigante. Ve a presentar una denuncia al Ministerio Público y ahí se queda eh, en el archivo y así está el archivo lleno. Dos, si en este país y en este estado no ponen orden al Poder Judicial, que hoy desgraciadamente está siniestrado, otra vez los panistas cometieron el grave error de darle a sus cuates el Poder Judicial y sostener a un hombre que hoy el tiempo, yo no voy a hablar ni bien ni mal, simplemente ya se desgastó, que es marripa. y dejas a un muchacho que juegue a policías y ladrones en Guanajuato, como en Navarro, entonces, ¿qué sucede hoy? Pues que traemos una desgracia, tú no sabes a qué horas puedes tener una muerte colateral, ya no personal, Ayer saliendo aquí de Villas, donde yo vivo, iba a ver al médico. Acaba de suceder un accidente, una señora que bajó a toda velocidad. Y hoy la prensa le tapa que la señora bajó imprudentemente rápido. Imagínate, nada más, te pongo un ejemplo: que la gente que va a comer jitomate, la cebolla, maoxo, mazara a San Jorge, hubiera estado ahí. La tragedia que se arma. Esto es uno de los tantos temas. El caso del joven Camacho que mataron se me hizo de muy baja estofa lo que hizo Navarro. No puedes tú agarrarte de alguien que lo mataron. Tú lo dijiste al principio de tu plática. Es una muerte. No puedes decir a uno más. En este país ya se acostumbran a hacer eso. Es una estadística. Están equivocados. No podemos seguir jugando con la vida de nadie. Hoy finalmente te digo, yo aquí enfrente de mí, de Marfil, todo el mundo sabemos que enfrente está varias tribus de bandidos. Venden droga. No me digan que no saben que están allí, como sucedió la tragedia de Celaya. Hay un cuerpo de inteligencia. Siempre ha existido Ramón. Siempre ha existido un cuerpo de inteligencia en el gobierno del Estado. Lo que sucede es que hay un abandono un abandono en el caso específico de Guanajuato del gobierno del estado lo único que le preocupa al gobernador es que le platica a Charlie jefe de gestores y como bien Carlos dijo antier sentarse con el presidente municipal y su esposa y, ja, ja, ja, y reír y decir aquí estamos, no se está dando cuenta que nos ha entregado a manos de la criminalidad y para finalizar mi punto de vista no sé por qué se hacen tontas todas las autoridades pedales estatales y municipales Basta con que hagan una evaluación de meseros. Meseros. Y es de turistas. Y van a saber quién vende tachas, quién vende cristal. Vayan y hagan la evaluación. Nadie hace eso, ¿eh? No es cosa de cerrar horarios. Es cosa de ir a investigar con hombres y que la gente que esté involucrada en eso, sea quien sea, para no meterme en libros, Vaya a la cárcel. Ramón, finalmente lo que te digo, lo que en este país y en esta ciudad y en este estado urge es violent acabar con la impunidad. Yo estoy en Irapuato, ahí está mi notaría. Tú no tienes idea el número de gentes que diario matan. No sale en la presa, obviamente. El desastre de la presidencia municipal, el ensayo que hicieron en, en Irapuato, el ensayo en Guanajuato, ¿qué significa? Para mi última intervención, es decir, se agotó la estructura de la dirigencia, dirigencia del PAN, no el PAN, la dirigencia del PAN, se agotaron. Y hoy la ciudadanía está desamparada y no están haciendo nada por rescatarla o defenderla. Muchas gracias. Gracias. Gracias, <ríe> gracias Filipe. <ríe> Me gustaría... <ríe> comentar algunas cosas en abono a lo que dice Piri y, algunas, y hacer algunas precisiones yo eh, coincido en algunas cosas Piri en otras discrepo eh, porque yo reitero el problema la crisis de inseguridad eh, que es eh, lo que nos, el tema que nos que nos convoca o uno de los temas que nos convoca es un tema nacional y que <coughs> va más allá de los colores partidistas de cualquier región, o sea está pegando en zonas gobernadas por el PAN, está pegando en zonas gobernadas por el PRI como Villagrán o en zonas gobernadas por MC como Moroleón este, está pegando en zonas gobernadas por Morena como Zacatecas que ha disparado sus índices de criminalidad terribles, o sea el, el problema no es eh, un partido sino, sí coincido contigo, en que es eh, eh, está marcado por la enorme impunidad intu que hay y la enorme impunidad que hay está marcada creo yo por estamos viviendo ante la misma clase política que ha, que, que ha eh, perdurado y ha trascendido incluso colores ya ha mutado y, y, y se protegen unos a otros no creo que el problema sea solo del poder judicial y, y discreto en que haya sido entregado a, a el pan, porque aquí había una acotación Samarripa no es el poder judicial, zamarripa es este un procurador de justicia, un fiscal general que este, forma una de las partes de, del poder ejecutivo el poder judicial en Guanajuato creo que en general ha, ha, se ha mantenido con un pues, eh, buen nivel de capacidad y buen nivel de, de, de congruencia, incluso lo diría, eh, debería decirlo que en general, el federal, eh, este, desde la Suprema Corte, también, con la excepción, obviamente, que eh, eh, eh, a mí en lo personal me revuelve el estómago de esta señora que llega a la, a la, al, al máximo cargo de, del Poder Judicial Federal a través de dos tesis, evidentemente plagiadas, ¿no? O sea, me parece que esto es imperdonable en, cual, en cualquier país democrático que claro. se precie de serlo, ¿no? Pero hemos visto el desempeño de Norma Piña, hemos visto el desempeño de todos los Aldíbar, de otros, ¿no? De los ministros o ministras, y en general creo que ha sido bastante aceptable. En temas de procuración, yo creo que aquí, o sea, volviendo al caso de Zamarripa, yo lo dividiría. A ver, hay un tema de prevención que le toca a, a las uh, a, a los municipios y en todo caso al Secretario de Seguridad Pública, Álvaro Cabeza de Vaca eh, y hay un tema posterior de persecución de estos delitos o sea, ya que el delito ocurre, bueno hay que perseguirlo y esto es lo que le toca a Samarita yo, yo este, creo que hay una muy mala persecución del delito, del, bueno, una pésima prevención es más que atrevería a decir que no hay una prevención del delito y una muy mala este, persecución del, del del o investigación del delito y persecución del delincuente o los delincuentes y esto lo demuestra insisto el caso por ejemplo de, de vuelvo a citarlo el caso de, de de estas mujeres secuestradas privadas de la libertad en Celaya este, o el caso de Irapato del, del empresario irapatense y y como eso podríamos abundar en más en donde hay una evidente bueno es más pongámoslo así el caso que pasó hace más o menos un año en Guanajuato, donde al exsecretario del ayuntamiento se, este, una vez que desapareció, se volcaron todos los mecanismos de búsqueda y lo encontraron en un rato sí, y quisiera, qué bueno que encontraron a Héctor Corona en, en, en un uh, este, uh, ¿Sí? lapso corto sí, pero este, las demás personas no merecen una atención similar a, a estos casos y ahí creo que la persecución la procuración de la justicia, nos, bueno, es una de las tantas expresiones en las que nos ha quedado muchísimo, muchísimo a deber. Este, eh, no, no, discrepo, discrepo aquí que se trate de un tema de dirigencias de los partidos. Creo que las dirigencias de los partidos están por demás superadas, están por demás anacrónicas, del color que de lo que ¿sí? Este, creo que Eduardo López Mares. Uh, lo hemos señalado nosotros en muchos momentos, eh, está uh, haciendo, uh, yo, yo lo resumiría en que no está entendiendo el momento, la, la actualidad, o sea, es, es un, es, a lo mejor es un dirigente político del siglo XI, este, y, en ese, y, y si lo colocamos en el siglo XI, eh, puede ser que represente la iglesia del siglo XI muy bien, pero, pero este, mil años después no encaja. Y como él, no encajan, no encajan muchos, ¿no? O sea, no sé si, si más o menos abono a la, a la, al diálogo. Claro, claro, cómo no. Carlos Arcea, adelante. Sí, Memo. Eh, no, pues muy interesante el, la cuestión. Digo, a ver, poniendo en contexto el asunto eh, y volviendo a Guanajuato capital. Es una ciudad turística por excelencia. Su principal industria es la turística. De tal manera que, a diferencia de otras ciudades, parecida pues solamente a San Miguel de Allende en este caso, Guanajuato requiere de seguridad bien establecida, bien clara, bien conformada, para poder realizar su principal actividad. Si no hay seguridad en Guanajuato, el problema del turismo se vendría abajo. El caso Acapulco, por ejemplo. ¿no? Entonces, eh, o lo que está sucediendo en estos momentos en Cancún también, si, si te enteras que hay balaceras en las playas, por ejemplo, pues, eh, evidentemente hay un impacto. De tal manera que esta ciudad depende muchísimo, pero muchísimo, de la seguridad pública. Y no me sorprende lo que está sucediendo porque miren ustedes eh, tenemos una ciudad colapsada en todos los servicios que debe de prestar en el caso del 115 constitucional está colapsada en la parte relativa por ejemplo al agua siguen gastando dinero en un proyecto que donde lo ha, han tirado el dinero tranquilamente, como es la presa de la intranquilidad. Eh, en el caso del alumbrado público, mal alumbrada, con muchos problemas. Hay veces que la, el centro de la ciudad tiene muchos problemas porque no están administrando los servicios. Entonces, eh, este, eh, la parte esta relativa al alumbrado público, la parte relativa también a jardines. Jardines y todas las zonas verdes de la ciudad, descuidadísimas, claro, las usan para poner mercadillos cada que se les antoja y las tienen hechos un desastre y evidentemente este, son zonas que en lugar de ser ocupadas para ciertas actividades de la población, las van ocupando para hacer comercios. tiene una rara... Este, eh, un raro, una rara visión de tratar de hacer comercios y mercadillos en todos lados, incluso con las momias, ya lo sabemos. Eh, el, el asunto, el asunto de jardines, que, perdón, de, de el, el, no, el, no el asunto de jardines, el asunto de recolección de basura, ¿qué les platico? Un desastre. ¿Cómo estuvo la sesión el día que vino Cecilia Pols sobre el, los asuntos de estos servicios públicos. Muchísima sino, gente participó. Muchísima gente, todo mundo quejándose de, de, de del deterioro del, del sistema de recolección. Pero pasamos a lo más dramático, que es disposición de, dere, de desechos sólidos. Digo, tenemos un tiradero a cielo abierto, enviando todos los lixiviados al río Guanajuato y, y finalmente a la presa de Purísima y luego de ahí extraemos agua, pues está todo dar, ¿no? El rastro, pues el rastro nada más avienta la sangre al río y no tiene ningún problema, este, quién sabe cómo estará administrado, la parte de salud, en fin, para ver que realmente cumpla su cometido. Entonces, si vemos los servicios públicos están realmente eh, mal, bueno... El, el servicio público que faltaba es el de seguridad pública, en donde nos habían estado vendiendo la historia de que era la ciudad más segura de Guanajuato. Ya decir que es la ciudad más segura de Guanajuato, pues ya no podemos estar muy seguros de que es segura, porque pues, si son los índices de Guanajuato, los índices de Guanajuato son los peores del, de, de, de, de, de México. Entonces, bueno, pues ser ser este tuerto entre los ciegos, pues probablemente eso deje muy satisfecho, pero todos sabemos, como lo ha comentado el Piri, de cómo está la vendimia de, de, de estupefacientes, el desorden que hay en la ciudad, en fin, o sea, el asunto no va bien. Desde hace tiempo ha empezado a haber algunas ejecuciones, no como el caso de otras ciudades, pero ya hay ejecuciones también. Entonces estamos, estamos mal. Pero eso sí, Ramón, fíjate bien que tenemos un alcalde, un alcalde que es corredor de autos a veces. Tenemos un alcalde que también es charro. También tenemos un alcalde que es carpero porque le gusta la carpa y la pachanga y la fiesta. Tenemos un alcalde que es chofer y se va a traer ambulancias desde Estados Unidos y pierde una semana de su función como alcalde en venir manejando una ambulancia desde, desde la frontera hasta Guanajuato, pasando por, por algunos puntos turísticos. Es un alcalde que también es plomero porque se dedica a poner eh, eh, calentadores solares. Le gusta, es muy curioso, le encanta poner calentar, calentadores solares y aparece en las, en las redes sociales ahí acabando de instalar y entregándole a Juanito Pérez su calentador solar. Entonces es plomero. Lo hemos visto también como alcalde tractorista, llevando, llevando, este, llevando, por supuesto, unos tractores que les van a entregar a algunos agricultores de, algún, de alguna zona este, rural, aquí de Guanajuato. Eh, también es patinador, porque lo hemos visto pasar en su patineta ahí por el, por el, por el, este, Teatro Juárez. Eh, también es cocinero y le mueve al perón eh, para hacer comida para 60 personas, 80 o 100 personas, en este proyecto que tienen de darle de comer a la gente que se está muriendo de hambre de, en Guanajuato, ¿no? que la verdad sabemos que es un proyecto clientelista y electorero. También es un, un alcalde bombero y también sale este, a pagar incendios, pero no solamente sale en Guanajuato a pagar incendios, sino incluso es internacional y se va a otros lugares, a California o a, o a Oregon a tratar de apagar, apagar incendios. Es un es un alcalde restaurantero porque, pues, es uno de sus negocios. También es un alcalde hotelero. Es un alcalde camillero porque va a la Cruz Roja, a ver todo lo que tiene, en fin, es, si puede ayudar porque él está muy capacitado para ello. Es... Eh, un alcalde recolector porque el día de los recolectores de, de basura lo hemos visto a él junto con su esposa haciendo un recorridito recolectando basura porque él también es recolector eh, y hay muchas otras actividades, nada más les puntualicé algunas. Carlos te, sí. te foto una que empezó debutando con Santa Fe Clan aventando marihuana a ah, bueno. de Guarajuato Estamos bueno, pagando ese precio. Yo, bueno, pero también aparte de, esa, de, de, de esto que señala el Piri, finalmente es un alcalde policía y lo hemos visto en el operativo Descuelgue, de rodeado de policías, con perros, con sus chalecos. Este, pero no se pone, una no se pone el estilo de policía, sino de sheriff, sheriff. No, es que ese es el último una cosa es ser policía y otra cosa es ser sheriff, o sea ya la sublimación de su actividad es la de ser un alcalde sheriff y ya bueno ya estamos en otro contexto es el Marshall Dillon de la de la ley del revólver de la vieja ley del revólver pero lo único que no tenemos y aquí cierro este mi estimado Ramón es un alcalde alcalde entonces qué podemos esperar o sea el que no. tiene que realizar las funciones administrativas de buena gestión de los servicios públicos, ese no aparece. Lo que aparece son redes sociales y una narrativa de mercadotecnia para que creamos que medio estamos gobernados. Porque lo que no hay es un alcalde. Coincido pues, contigo y, y, y se, me, se me viene a la cabeza y la, la voy a platicar con, con un enorme cariño y respeto para, para, para el panchacas. Este, a quien creo que muchos conocimos este, <risa> eh, recuerdo que, que alguna vez alguien decía, bueno, si quieres este, comprar una caña de pesca, este, pregúntale al a, a, a Panchacas que es genial y te puede asesorar porque sabe pescar muy bien y sabe qué curritanes tienes que usar y si te quieres ir de cacería Panchacas sabe cazar y es un gran compañero y este si quieres tomar cervezas, bueno, pues el que se tomaba un cartón a lo mejor y no lo tumbaba y era muy bueno. Entonces alguien le dice bueno, ¿y qué tal es trabajando? Entonces aquel interlocutor le dice, ah caray, no sé porque nunca se ha calado. no Creo, creo que resume en, aquella, en aquel bellísimo y entrañable personaje que fue Pancho este, y que creo que muchos lo conocimos y disfrutamos de su, de, de su amistad. Resume lo que está pasando en Guanajuato y lo que y lo que decía ahorita Carlos Arce. O sea, sí, este, creo que en cuatro años y medio lo que le ha faltado a, a Navarro es calarse como alcalde. Sí, no, no, o sea, ha, ha hecho todo, fuera muchas de las cosas, fuera incluso de, de, de ley, fuera de normatividad, aquel, aquello de... Cami, de, de, de de manejar un camión urbano sin la licencia correspondiente, sin los permisos que toda la normatividad establece, aquello de salir en el operativo uh, del día que hubo la quema de los oxos, las balceras en los oxos y, y, y varios incidentes muy serios, este, armado como, bueno, este vestido como, no sé, como este, la guerra del desierto, como un personaje de la guerra del desierto, con una pistola que luego nos dijo que era falsa, este porque violentaría, reconocer que era una pistola reglamentaria, este, violentaría la normatividad de que él no puede traerla, no puede portarla, este, y cosas por el estilo, que son, eh, coincidiendo con el comentario de Carlos, por demás escenográficas o solamente escenográficas, y bajo ninguna circunstancia son este, actividades que le reporten un beneficio a la sociedad. O sea, el que el alcalde transite... Por el, el Teatro Juárez, este, vestido de tormenta del desierto, eh, el día que estaban quemando los oxos, acá, las el, el de la calzada de Guadalupe, aquí muy cerca de casa ustedes, o, o el de la, a, a, uno de los de la entrada, ¿no? Y que hubo una serie de disturbios en la ciudad. El alcalde estaba, curiosamente, en la zona que no estaba siendo atacada, ¿no? O que no estaba siendo, este, eh, emproblemada, ¿no? Perdón, pero eso no nos da seguridad. O sea, eso no, no, no viene a reforzar una percepción de seguridad ni hace que nos sintamos más seguros. El que el alcalde sepa ser bombero y le, y le guste eso, qué bueno, o sea, me, me, me da mucho gusto, pero no lo contratamos para que sea bombero. No se votó por él para que sea bombero. Este, se votó por él para que sea alcalde y tenga esta visión este, integral de la administración pública y como, como lo refiere Carlos. De todos los servicios, y aquí hay algo bien importante, que yo, yo resumiría esto en, ¿qué ha pasado en cuatro años y medio? O sea, ¿cómo vemos la ciudad y el municipio eh, a cuatro años y medio después de que Alejandro Navarro tomó posesión, y a año y medio solamente de que deje el poder? O sea, este, ¿de verdad hay un Guanajuato mejor? En, o sea, ¿hubo algo? O sea, ¿hubo a, y, y no me refiero a que tenga que haber estas obras insignia, tipo a, a, a, la, a la que empeñó prácticamente todos su, su, sus dos periodos, este, tipo Museo de las momias o algo así. A ver, está mejor pavimentado, hay más seguridad, hay, más, hay mejor recolección de basura, como decía Carlos hace un momento. Ya, ya no tiramos la, la basura en un tiradero a cielo abierto. O sea, somos una ciudad patrimonio de la humanidad que tira su basura a cielo abierto y que regularmente eso se está quemando, este, en, en que no tenemos un rastro PIF, no, o sea, en servicios básicos no hemos avanzado prácticamente nada, sino es que, me atrevería a decir, hemos perdido el tiempo. Y esto es muy grave en un momento en el que, eh, eh, bueno, hay, hay una crisis, lo, lo comentábamos al inicio, una crisis de seguridad en el país, pero no solo eso, o sea, en el momento en que hay una crisis, o, o sea, hubo una crisis de salud, en el momento en que hay crisis económica, el, o sea, eh, se necesita ahí verdaderos de, de, verdaderos estadistas para que manejen esto, y bueno, pues, Navarro y su equipo no, no lo han visto, ¿no? O sea, no, no, no hay un plan de gobierno y yo insisto, este tema de la, de, de no me quiero referir a a, la, a, la, a lo que le pasó a Alejandro Camacho como la muerte de Alejandro Camacho, sino el homicidio, de, o sea, creo que hay, que hay que diferenciarlo con la rudeza que esto es, o sea, no murió, lo mataron, ¿no? O sea, con, con, con todo lo que ello significa, deja, deja al descubierto el hecho de que cuatro años y medio, y medio después, y lo reitero esto, voltea a ver cómo está protegida la corporación, y dice, ah, caray, a lo mejor necesitamos este, este, camionetas blindadas, ¿no? A lo mejor necesitamos esto o a lo mejor necesitamos protegernos de esta manera. Caray, recibió el municipio con crisis de seguridad y hoy la crisis de seguridad es peor y solo la muerte de su amigo lo está haciendo voltear para allá. Quiero decir que algo que hemos comentado, que he tenido oportunidad de comentar con ustedes en otras ocasiones que me han hecho el favor de invitarme, este, no hay planeación sino ocurrencia. ¿no? Y esto es lo más grave que le puede ocurrir a... A un gobierno, el que sea, ¿no? El que sea. En este caso, pues nos incumbe directamente porque de aquí somos, de aquí vivimos, ¿no? Y bueno, yo que quisiera aprovechar este. Sí, adelante, Lolita. Gracias. Un gusto, licenciado Ramón Izaguirre, nuevamente tenemos con bien, nosotros. Lolita. Saludo a mis compañeros de observatorio y a todos los que nos siguen por Facebook Live. Bueno, abonando un poquito a lo que Carlos Arce había comentado, le faltó, le faltaron muchas cosas de nuestro todólogo y eh, querido, bueno, mi tan querido este alcalde. Eh, Una de ellas, eh, pues es su, famosísimo por sus TikToks, ¿sí? Eh, eso le encanta hacer TikToks, y, y bueno, es el TikTokero de, de nuestra ciudad, eh, Barren, y ya lo hemos mencionado muchas veces. Yo antes de, de, de continuar. Yo sí quisiera eh, enfatizar y que la gente supiera eh, lo que es la seguridad, ¿sí? Y me voy a permitir leer lo que es la seguridad. La, la seguridad es la ausencia de peligro o de riesgo y se puede considerar que también tiene que tener condiciones que puedan provocar daño físico, psicológico o material en los individuos y en la sociedad en general, sensación de total confianza que se tiene en algo o en alguien, y es lo que nuestro Guanajuato ya no tiene bueno, yo siempre he dicho que todo, todo tiene una consecuencia ¿sí? la falta de profesionalismo de nuestras autoridades sobre todo en las direcciones que, que, que competen la seguridad de la ciudadanía como a de ellos mismos en este caso, la de seguridad, que, que es el trágico incidente que pasó con el amigo de, de, de nuestro alcalde, y bueno, y de otras eh, personas que se han venido suscitando en nuestro querido municipio. Yo siento que, que esa falta de profesionalismo, y no estoy hablando de un profesionalismo de que, de que tengan un papel, de que tengan un título, ¿sí? Sino que conozcan que conozcan, que reconozcan, el licenciado usted lo acaba de decir, un plan de trabajo, cómo lo van a combatir, cómo lo van a prevenir, que sería lo primero y sin embargo, pues tenemos el, para empezar, la presidenta de la comisión una regidora, Mariel Padilla, que no no creo que tenga los conocimientos. Ella también se viste de policía y ya anda acompañando al alcalde para todos lados en sus recorridos de sheriff. Y creo que eso no, eso no es lo que nosotros los guanajuatenses necesitamos para nuestra, tener esa confianza y esa seguridad en nuestra ciudad. Piri mencionaba algo que comentaba y decía, bueno, al que le toca, le toca. No, no, no, no lo, no normalizar no lo podemos normalizar eso es eso es terrible está como la droga sí los chavos ya lo ven normal así ah, pues una marihuana así ah, pues se echa tachas así ah, y pues consume este cocaína no no no podemos permitir eso no podemos permitir que se normalice tanto esas situaciones de drogadicción alcoholismo y ahora de violencia no lo podemos normalizar que la gente tome conciencia y nuestro alcalde también, sobre todo él, sobre todo su gente que tiene dentro de las, de, de las corporaciones policíacas, que bueno, dan mucho que desear, eh, hace no mucho, eh, eh, Arnoldo Cuellar, lo menciono porque él fue el que hizo una investigación de, del que acaba de fallecer, ¿sí? De Alejandro Camacho. Entonces, hizo una investigación y dijo que pues, no era la persona ideal, no era la persona ideonia para ocupar el cargo. Yo lo mismo digo también de las comisiones. Todas las comisiones revueltas y, dan, y ponen al, al Timson y a quien se le acomode a nuestro alcalde. Yo creo que, que es importante que lo reflexione y lo acaba usted de decir, licenciado este Ramón Izaguirre. No puede haber un una, un combate con si no tenemos un plan, sí y si no hay un plan porque nuestro eh, flamante presidente municipal se dedica a hacer TikToks y todo lo demás que ya comentó Carlos Arce, y en lugar de, de, de tener un administrador, una persona que esté al pendiente y que busque los mejores perfiles, y vaya que, vuelvo a repetir, no se trata de un doctorado, de una licenciatura, de una maestría, se trata de alguien profesional y que conozca del tema. Creo que ese es mi comentario, porque siempre lo hemos estado diciendo que las comisiones que Alejandro Navarro puso a sus eh, nueve, a sus nueve este, ya, que ya sabemos que son sus nueve incondicionales, no están dando resultados, no están dando resultados ni un solo resultado de, de esto y es la consecuencia de lo que estamos viviendo a raíz de esa falta de, de ubicar a la gente que se necesita en cada una de las direcciones y en cada una de las comisiones es mi comentario, gracias nuevamente licenciado Isaguirre sí pidi por favor yo pienso que con todos los comentarios hechos eh, aquí en el observatorio, en nuestra sesión sabatina, no queda más que, en mi opinión personal, pedirle al Cabildo, y en su caso, a la Cámara de Diputados, que le pida su licencia. Ya no pudo con el cargo. No, ya no dado para más. La ciudad de Guanajuato, después del la lamentable suceso al joven Camacho que mataron a tiros, es una prueba más de ingobernabilidad hoy el gobernador debe atender más a Guanajuato, olvidarse un poco de León, venir a Guanajuato y pedirle al cabildo, al cabildo que es evidentemente panista, y si no hace caso al cabildo, la Cámara de Diputados, un juicio político, porque el señor ya no pudo, y estamos en peligro 190 mil guanajuatenses, por favor, tomen en cuenta que los que somos somos 190 mil guanajuatenses. Es urgente que el señor pida licencia y se pongan gentes y que sobran con autoridad moral para poner orden en la ciudad de Guanajuato porque el clima ya se descompuso. Ese es mi punto de vista. Oye, Piri, no sé si te diste cuenta que lo que platicaste hace rato de una persona que iba conduciendo... Ah, eh, tuvo un accidente tremendo. Era la esposa del contralor municipal. No sé, en si una camioneta del eso. municipio. En una camioneta del municipio. Y esa señora, pasa yo vivo aquí cerca, pasa diario, sí. echa la raya en, en ese y vehículo. En ese vehículo que es del municipio. Mm. Gracias a Dios, y lo digo a Dios, sí. que no había gente caminando, memo. La gente que va a comprar el huevo, la gente que va a San Jorge, al Jitomate, al Oxo, que no había a esa hora, gente, si no había sido una tragedia, la que a terminó, afuera de la casa de este joven Barrera. Abuelos. Pero si, si nos platicas que cotidianamente esa señora conduce ese vehículo y revisamos sí. la actuación de del Contralor con el presidente, jamás ha hecho ninguna denuncia, ni ha abierto ningún expediente el señor Contralor, no será porque su Esposa goza de un vehículo municipal. ¿Pero ¿Qué vehículo? No es cualquier vehículo. Claro. Hay un último modelo sí. que vale más de 400 mil pesos. Sí. Eso muchas muestras de lo lamentable eh, forma en que está gobernando Alejandro Navarro. Así la actitud de señora ¿no? no es más que una simple muestra de la prepotencia de este municipio. Eso veanlo. Lo y, que de cómo, decir... y de cómo compra los funcionarios, digo, es una magnífica nota para Zona Franca, claramente. Pues imagínate. Muchas los... gracias. Sí, claro, por supuesto, y, y, y, y por supuesto la, la, la retomaremos. Yo, yo quisiera irme a algunos de, de los comentarios anteriores. Creo que uh, efectivamente hay un muy mal gobierno en la capital. Y, y, no, y, y como, como lo dijeron varios de ustedes, no solo personificado en la figura del alcalde, sino de varios de los, de los ediles y de las eh, integrantes del ayuntamiento y del eh, el equipo de gobierno. Pero creo que el problema central uh, está en otro lado, y, y no por desdeñar esto. O sea, el problema central está en que este tipo de personas desdeñan la participación ciudadana. O sea, son, son eh, o a sea, uh, eh, quienes dictan, y no me atrevería a decir las políticas públicas, sino las, o sea, las ocurrencias con las que se debe gobernar. Muy lejos del sentir ciudadano, muy lejos de una planeación con participación ciudadana. Y aquí creo, por ejemplo, eh, Car Carlos, que se eh, conoce mucho estos mecanismos de participación ciudadana, creo que no han sido, o, o, o, más bien han sido, excluidos en, en muchos casos, han sido cooptados en muchos otros, y no tenemos una amplia participación ciudadana que, o sea, no me estoy refiriendo a una responsabilidad ciudadana, sino una responsabilidad gubernamental que ha excluido a la ciudadanía deliberadamente para poder hacer lo que, lo, lo que quiera. O sea, eh, vamos, mecanismos como este ejercicio que ustedes hacen de, de observar, este, estos comentarios que se vierten desde el Observatorio Ciudadano son desdeñados por la autoridad en lugar de decir, a ver, sentémonos a platicar de ellos, ¿no? En automático son descalificados, ¿sí? Entonces, eh, y no tenemos una autoridad que, que, que genere esta participación. Si tuviéramos una autoridad que genere esta participación y que pudiéramos como ciudad y como ciudadanía planear junto, ¿sí? Entonces, la cabeza o las cabezas de este gobierno tendrían que hacer lo que los planes que diseñamos este, sectores sociales involucrados en ello, o que hayan generado sectores sociales involucrados en ello, tendrían que seguir y estaríamos observando el seguimiento de ese plan pero no, estamos criticando las ocurrencias porque vuelvo a lo mismo, no hay planeación y se, ha, se han anulado prácticamente todos los mecanismos de participación y los que no se han anulado como este que, que, que a mí me parece de veras mucho muy importante como, como el del Observatorio Ciudadano se han desac... o sea en, en automático se descalifican ¿sí? o sea la autoridad simplemente dice no esos son mis enemigos y no tengo por qué escucharlos ¿sí? y no no no importa que sean parte de la de la sociedad guanajuatense ¿sí? los califica como sus enemigos y no los oye ni los ve ¿no? entonces yo decía eh, una participación ciudadana sería el mejor aliado de un buen gobierno, y obviamente es el peor enemigo de un mal gobierno, ¿no? O sea, va, va a haber Bien. estos enfrentamientos, va a haber este, este señal, pero desde ahí se tendría que construir modelos de planeación que nos involucren a todos, y eso no se da, no se da en este gobierno, y no se ha dado en muchos gobiernos, ¿no? O sea, no, tampoco, es, es eh, un, un problema solo de, de, de, de Navarro, ¿no? O sea, es, es, es como... Eh, como un reinado, pues, o sea, no, no, no volteo a ver, porque además, si me eligieron es porque yo sé, y, y estoy muy por encima de, de, de todos los demás que no, que no saben, ¿no? Entonces, creo que esta, esta relación que ha que se ha planteado desde el gobierno, a mí me parece perversa y muy grave, que nos ha llevado a perder estos cuatro años y medio, pero además, eh, son cuatro años y medio de gobierno que no son cuatro años y medio en temporalidad porque perder una administración y media y yo me atrevería a decir dos administraciones o sea no creo que se recupere en lo que queda de aquí a octubre del próximo año significa atrasarse mucho más todavía como administración ¿no? este no no no avanzar hacia una política eh, creo yo en donde la clave sea la mayor participación ciudadana con los que piensan como uno y con los que no piensan como uno y este, for, formar ciudadanía, los que es algo que, que bueno, que, car, Carlos le ha dedicado, perdón, como diría, pero que le ha dedicado buena parte de sus análisis y de sus estudios, ¿no? Sí, este, sí, tiene razón, eh, eh. Este, la problemática ronda por ahí. La, pro, la problemática está centrada en que se eligió a, a, a alguien que no tiene capacidades para estar al mando del ayuntamiento, pero no solamente eso, sino que se le dotó con un poder más allá del que debería tener como alcalde porque tiene eh, en su alrededor un grupo que lo cubre y que le da todos, todos, todos, todos sus votos, y aun cuando sean las peores tonterías que se le puedan ocurrir, bueno, pues te lo damos porque tú eres el alcalde. Entonces, eh, es el gobierno de la ineptitud. Bueno, más bien, es el desgobierno de la ineptitud lo que tenemos en Guanajuato. Si se quisiera corregir o tratar de corregir un poco... Eh, este desgobierno, habría que, ¿habría que hacer un cambio en la cabeza de, de la alcaldía? ¿Habría que traer a alguien que pueda, que pueda empezar a ordenar este des desorden monumental que se ha creado? Es correcto. Es empezar correcto. a planear sobre todo, empezar a planear, sacar un POT. A ver, el POT es imposible, bueno, el, ¿cómo se llama ahora? El el PMUD es imposible sacarlo, por una circunstancia, Ramón, y nada más hay que recordar que nos falta el asunto de la sierra, que es importante, pero no, claro, claro. Por, una, por una cuestión, porque nadie cree en la buena fe que pueda tener las autoridades para sacar ese PMUD, porque todos sabemos claro. que hay trampas y que hay intereses y hay compromisos, algunos de ellos de eh, nivel económico, con desarrolladores, con empresarios, etcétera, con el clan inmobiliario de Guanajuato, este, para sacar un PMUDET cómodo, un PMUDET en donde tienen ya eh, armado este, todo lo necesario para que el consejo del INPLAN, por ejemplo, pues lo pase, porque todos allí tienen conflicto de interés. Si, se, si analizan la gente que está, eh, qué es lo que tú dices, la falta de participación, una participación ciudadana genuina, no la hay. A ver, si ponemos en el implan a los arquitectos, pues, quienes tienen los intereses sobre las cuestiones de desarrollo urbano y de construcción? O ingenieros y arquitectos. Ah, pues los ponemos ahí porque son los que saben. No, pues, ¿por qué no ponen algunos personajes que no tengan nada que ver con eso para que le den otro sentido también a las decisiones? Pero entonces, eso no lo puede sacar porque nadie cree en la buena fe. Es más, todos sabemos que este gobierno no se conduce con buena fe. Ante tal situación, es imposible gobernar la ciudad y que las cosas vayan avanzando. Si quieren medio arreglar, y se lo decimos sobre todo a la secretaria de gobierno, que ahora tiene muchos intereses y debería de hacer algo importante por la ciudad más allá de de tomarse fotografías con el señor alcalde, pues debería de tomar en sus manos el asunto político serio del desgaste y la descomposición que hay en el gobierno de Guanajuato. Y por supuesto, su jefe, el gobernador, que ya sabemos que lo que le importa es León y no Guanajuato, debería de tomar, lógicamente, debería de tomar medidas al respecto para remover a este personaje. Mientras esté ahí, no vamos a poder sacar un perro de una mil Esa es la verdad. Una pregunta nada más. ¿A quién le van a entregar la primer, el primer vehículo eh, que vayan a comprar que esté, blindado. que esté blindado? ¿A quién creen ustedes que le van a entregar el primer vehículo blindado que llegue a, a Guanajuato? Pues Alejandro Navarro, por favor. Obvio. Carlos, Obvio. A, tu, a tu gran amigo querido Alejandro Navarro. ¿Amigo de quién ahorita? Perdóname. Lo que está diciendo del asunto del blindaje de los vehículos, es decir, necesito un vehículo blindado. Y es más, cuando deje el, el, el gobierno, les aseguro también que va a pedir que continúe un grupo, este grupo de seguridad en su entorno para que lo cuide. Así son estos. Ahora sí, el miedo no anda en burro. Perdón. Amigo de quién? Amigo mío. Es amigo mío. No. De no, no, no. Dije de Carlos Arce. <risa> no, no. Bueno, este, creo que traemos el otro asunto que también es muy importante, ¿no, memos? ¿Cómo no? Memo? cómo no cómo no? Vamos a, a, a, a, a decirle a Pedirle a Ramón que nos introduzca a ese, a ese segundo tema, también, si es tan amable. Con mucho gusto, trazo algunas líneas así muy, muy generales. Yo creo que pues, eh, en, Guanajuato, eh, en Guanajuato hemos defendido, hemos hecho una defensa férrea de nuestros de nuestro entorno paisajístico, de nuestro entorno ferril y parte de ello fue todo, todo el ejercicio que se hizo, y el activismo que se hizo en torno a la bufa y los cerros aledaños, que hay que recordar que aunque sufren una grave deforestación, siguen siendo una parte mucho, muy importante de la Sierra de Santa Rosa. O sea, este es el, el, el, el hacia donde... Corre la sierra de Santa Rosa y es un eh, uh, corredor, uh, por así llamarlo ambiental, y que se nota mucho mejor uh, para, para quienes nos estén oyendo y no son de aquí uh, este, hacia la zona de los cerros de Chichínaro, en donde todavía este, la deforestación afortunadamente no ha sido tan marcada y se ve eh, ya, ya la entrada en sí de la sierra. Bueno, esta sierra es un enorme pulmón para Guanajuato, para el Estado, este, y no solo pulmón en torno a, a, a la gran variedad uh, de plantas, árboles eh, que hay, sino a la variedad de animales que, eh, que hay en ella. Y eh, conservarla, sí, pues creo que es uno, uno de los temas ambientales más importantes del Estado, no del municipio, de, de, del, del Estado. Eh, yo recuerdo eh, en alguna ocasión, estando en el, en el ayuntamiento eh, y hablando de la bufa, un grupo de ambientalistas nos presentó una foto de una pareja de águilas reales volando sobre la bufa. Y entonces, pues va, varios de los que estuvimos muy activos en el tema de la bufa dijimos, excelente, o sea, la bufa es el hábitat. Y entonces nos hicieron una corrección y nos dijeron, no, nada más pasan por ahí. O sea, pasan por ahí porque por ahí encuentran comida pero son aves que se alojan y que, bueno, pues recorren cientos de kilómetros en un día, pero que se alojan en la Sierra de Santa Rosa y a lo mejor se mueven hacia otros lugares. La Sierra de Santa Rosa, pues, a, a lo, lo que quiero decir es que combina este hábitat maravilloso que varios hemos o, o disfrutamos frecuentemente y que estas condiciones, lamentablemente, han generado o han despertado la voracidad de muchos o de algunos en plan no solo de hacer este, construcciones allá, sino de hacer desarrollos allá. Y el ejemplo que más nos ha ocupado recientemente pues es el de la sucursola, este desarrollo inmobiliario de un diputado panista eh, que pues eh, ni siquiera tenemos claro porque eh, la autoridad municipal eh, a pesar de todos los lineamientos de transparencia que hay no se ha negado a transparentar todo el proceso de permisos que dice que se le dio y que viene a afectar, a deforestar una buena parte, a meter más densidad poblacional en la zona y a atentar contra un recurso mucho, muy importante en Santa Rosa, que es el agua. Hay, hay que recordar que el agua en Santa Rosa, a pesar de, de, de la gran vegetación que hay, bueno, el agua potable proviene de la presa de Peralillo, en, en la zona del puerto de Santa Rosa, que la presa de Peralillo es, está ubicada, y esto es de las figuras de veras este, eh, caftianas que hay en Guanajuato, en un terreno particular que el gobierno del estado en algún momento amplió la, la cortina, y que riega, por así decirlo, al puerto de Santa Rosa, da, da agua potable al puerto de Santa Rosa, a Santa Rosa, eh, al a monte de San Nicolás, y no sé si se me escapa alguna otra comunidad. Entonces, meterle densidad poblacional ahí, pues eh, pone en riesgo el de por sí tan deable sistema de agua potable que tiene Santa Rosa. Y todo por una voracidad de estos eh, cárteles, decía hace rato Carlos Arce, de estos cárteles inmobiliarios que crecen, obviamente no serían posibles sin el cobijo de las, de, de las autoridades correspondientes. A mí me parece muy grave lo que está pasando en Santa Rosa y volvemos a lo mismo. No hay un plan para decidir qué, qué se hace ahí, y cómo se contienen estas, estas uh, voracidades y ello está poniendo en un severo riesgo a toda, toda esta zona um, serril, bellísima, eh, o serrana, que tiene, que comparte el municipio con, con Dolores Hidalgo y, y, y que y de verdad da, da, da mucha vida a Guanajuato. O sea, todavía vemos eh, fauna de esa zona, en los cerros de, pues por eso empecé recibiendo Balabufa, Los Picachos, porque fauna de esa zona viene hacia hacia acá todavía, porque es un corredor ambiental, ¿No? Y cada vez nos estamos apoderando más de ella eh, en términos, en términos urbanos. Esto, bueno, y cada vez, una vez más, es la sociedad en ejercicios como este del Observatorio Ciudadano, el que levanta la mano, prende los ojos rojos, advierte, y sirve de freno a, de, o de contrapeso a una también buraza autoridad municipal eh, fascinada de dar permisos o beneficiada de dar estos permisos para, para sus eh, compromisos económicos de partido o de lo que sea, ¿no? pero, pero sin, la, sin que le merezcamos a la autoridad la menor explicación, el menor debate de cómo se está este, generando esta deforestación y este, déjenme decirlo así, agandalle de la tierra de San Pedro. No sé, como línea general y específica de la circunzola. ¿no? no se oye, Memo. Y hay, hay algo que quiero subrayar, lo he comentado en otras ocasiones, pero en Guanajuato parece como que no, no, pense, no pensamos que nos va a alcanzar el futuro. ¿A qué me refiero? Me refiero a que estamos, Guanajuato, junto con Irapuato, Silao, etcétera, hay un corredor, pues donde hay una pésima calidad del aire, y Guanajuato es un lunar todavía, y, en, y no nos damos cuenta del valor que tiene eso, y seguimos agrediendo las zonas naturales como Santa Rosa, para que se vaya poblando cada vez más y se vaya deteriorando la calidad del aire y por lo tanto nuestra calidad de vida como que sí, sí estoy de acuerdo que la autoridad debe hacer mil cosas y no lo hace, pero, pero los ciudadanos tampoco no le, to, no le tomamos aprecio a esta calidad que, que, que gozamos del aire todavía y y por lo tanto, no nos importa lo que los demás hagan como negocio eh, inmobiliario y aunque nos afecte, <ríe> es absurdo, ¿no? Bueno, sí, me Perdón que te interrumpa. Sí. Puso el dedo en la llaga. Sola, el desarrollo inmobiliario de Santa Rosa es un acto corrupto. No han trasparentado ningún documento con lo que Autorizado hasta las vendas de esto. Entonces vamos empezando por algo. El problema es la corrupción, Guillermo, que es el tema del hoy. Olvidemos de lo demás. Lo subrayó muy bien Ramón. ¿Dónde están los papeles que garantizan el desarrollo de este in, em, proyecto inmobiliario? ¿Dónde están? Y cuidado, ¿eh? han fingido de media durante más de dos años. ¿Y qué ha sucedido? Siguen a la venta. Están a la venta. ¿Dónde estamos ahora? entonces pues, el sello va a ser que para que podamos desarrollar a los guanajuateses tenemos que ser corruptos. Es la pregunta que dejo al aire. ¿Tenemos rateros, ¿Tenemos llorar. ¿Dónde estamos? Así es. Yo, yo, yo sí razaría que si sí, me permite, este, varias cosas, el, el detonante que hizo que volteáramos a ver por su sola, pues, eh, fueron denuncias de grupos ambientales muy preocupados en, en ello, conocedores, conocedores de ello, el que estas denuncias y esta preocupación de ellos, bueno, perdón, antes de, de las propias comunidades, eh, acordémonos que al principio, eh, una de las eh, personas más activas en torno de ello fue la delegada de Santa Rosa, la ex delegada de Santa Rosa, que le costó, por cierto, la delegación, ¿sí? Eh, el ayuntamiento decidió mejor quitarla porque esta, esta persona estaba señalando todo lo que no tenía y estaba este, generando, además, una verdadera respuesta social en, en Santa Rosa, lo que nunca se había, o sea, Nunca habían tomado en cuenta a la población de Santa Rosa para hacer ese desarrollo, y pues a la hora que habló la comunidad de Santa Rosa, obviamente se expresó en contra de este, de este desarrollo, y no solo en voz de, de la entonces delegada, en una expresión social bastante eh, interesante y bastante pura, o sea, bastante rescatable, ¿no? De ahí la tomamos, la tomamos, la tomamos varios medios de comunicación, y... Este, la tomaron también grupos eh, como el Observatorio Ciudadano, que por cierto, es, son ustedes los que han puesto los últimos puntos en las IES con las observaciones que hicieron sobre la necesidad de que Profeco interviniera en ello, nosotros rescatamos esta, esta exigencia, y entonces sí, Profeco dijo, ah caray, bueno, pues sí, sí puede ser un asunto que nos contesta, pero todo el mundo, eh, eh, me refiero a, a, a temas de autoridad, todo el mundo muy pegado a la pared, ¿sí? tratando de no intervenir y de dejar pasar, y han sido ejercicios ciudadanos, y de veras eh, uh, eh, eh, quiero destacar mucho eh, eh, los comentarios que se hicieron aquí en los laboratorios ciudadanos por ustedes, que, que, que, han, que han seguido este tema y que no, no han dejado que se salga y que le han puesto este, pues ahora sí que eh, toda la normatividad, todos los cierres normativos que, que tiene, y que curiosamente la autoridad se resiste a ver, ¿no? Eh, como dice el Piri, se están vendiendo, tienen permiso de venta y resulta que por no han estas ventas o no las ha de lado, que tendría que ser, eh, cada tendrá mucho más claro que este, como una especie de árbitro de que, de que lo que se esté vendiendo pues cumpla con toda la, la, la, la, la normatividad, ¿no? Entonces, eh, a mí me... Yo, yo esto. si sí hay una uh, uh, respuesta social, la respuesta social se dio por grupos preocupados, se dio por comunidad y se ha dado por grupos sociales eh, importantes tanto de aquí de Guanajuato como, como ustedes, se ha dado por medios de comunicación, el problema es que todo este cerco que se ha tendido al tema no ha sido capaz de involucrar a la autoridad, la, la autoridad sigue escapándose en un ejercicio como lo comentaba hace un momento el PIRI, por demás opaco, sí, porque lo, lo que le tocaría hacer a la autoridad es hacer públicos todos los documentos, todas las autorizaciones, todos los permisos, y entonces llamarnos a un debate social, empezando por las propias, por las propias comunidades afectadas, para, para definir estos, estos permisos, ¿no? Y si hubo errores en, la, en el otorgamiento el, el, el, el de ellos, pues generar este, las responsabilidades correspondientes, ¿no? Pero esa parte no hay, no, no, no, no, existe por parte de la autoridad. Este cerco no, no, no, no, no, no, no se ha logrado cerrar por este, cosas que vuelven muy suscitadas el actuar de la autoridad. Carlos, por favor. Sí. Sí, sí, Ramón, este, a ver, mm. este asunto, si nos damos. Si, si lo exploramos un poquito, vamos a llegar a la conclusión de que es muy parecido al de las momias. El de las momias era un asunto donde se carecía de un permiso. Claro que ahí sí ya hubo la intervención de Lina. el Lina dijo, pues aquí no hay ningún permiso. No, pues que sí, que había un oficio, que ya vimos que el oficio no decía lo que ellos decían que decía. Total. Acabaron haciendo el ridículo todos de manera muy, muy, muy significativa el Congreso del Estado, eh, autorizando el endeudamiento sin los permisos necesarios. Y se les había advertido, Memo fue advertírselos en una reunión en el Congreso. Bueno, eh, pero el asunto ahí es que no tenía el permiso para construir el, el, el museo. Bueno, pues aquí el asunto también es que carece del permiso para construir el desarrollo que ya construyó. Aquí ya se construyó el desarrollo, pues bueno, no tiene el permiso. ¿Cuál era el permiso inicial que requería todo lo demás? Pues todo lo demás requería un permiso que es el cambio de zona forestal, a una zona diferente de desarrollo, este, como fuera, pero se le que, tenía que quitar la parte relativa a zona de preservación forestal. Ese no lo tiene, y sabemos que no lo tiene porque no lo ha tramitado. Antes estaba tramitando algo para un, para un hotel o una cosa así, y de repente todo cambió porque se pusieron de acuerdo con el alcalde. Punto. El diputado y el alcalde se pusieron de acuerdo. Pues por eso no jala el asunto. Pues quién va a confiar en personajes así, ¿no? Y entonces no tienen ese permiso. Ah, pero ya la presidencia municipal, eh, en, un, en una cuestión así absolutamente opaca, le da el permiso para venta ya. Lo que no se dan cuenta es que en el momento en que obtiene el, el, el, el permiso está la posibilidad de que entre Profeco a checar el asunto. ¿Por qué? Porque hay una norma oficial mexicana que obliga, en este caso, a los desarrolladores a tener el contrato de compraventa registrado en Profeco. Que es un contrato de adhesión. Y de acuerdo a la norma 247 de la Secretaría de Economía, tienen que registrar y tienen que tener aprobado su contrato de adhesión, si no, no va a ser no va a ser bueno el, <ríe> la transacción que hagan. Y a su vez hay una otra cuestión muy interesante ahí Ramón, que es que la ley de protección al consumidor le da facultades a la Profeco, a los inspectores de Profeco para que vayan y pidan todos los permisos para cerciorarse de que el, el, el lugar está bien que no hay problemas esto viene desde todos los desarrollos inmobiliarios ha habido desarrollos inmobiliarios de dos mil, tres mil casas donde todo está mal, etcétera o estafas terribles y de ahí vino esos, esos cambios a la ley de protección al consumidor donde se instrumentó este mecanismo y entonces pues los señores el señor desarrollador o sea, el exdiputado, tiene que presentar sus permisos. Si no están esos permisos, tiene también los instrumentos necesarios, la Profeco y en este caso la delegación de Guanajuato de la Profeco, para intervenir y tomar las medidas pertinentes, que todos sabemos cuáles son, que es la suspensión, por supuesto, del permiso de comercialización de ese desarrollo. Ahí está, solitos fueron a caer a una trampa diferente. Sí, Ramón. Me, me, me gustaría señalar eh, algo, concordando con, con lo comentado por Carlos, eh, señalar algo. Eh, regresarme tantito y hacer mucho énfasis en este cambio de uso de suelo este, forestal, porque tendría que ser uno de los cambios de uso que más nos preocuparan. O sea, que un ¿Para? terreno de estos deje de ser forestal, con toda la riqueza que eso conlleva, con todo lo que aporta, debería de preocuparnos sobremanera. O sea, eh, Creo que en todos los cambios de uso de suelo tendría que haber una, un análisis sumamente detallado, pero este es muy preocupante, ¿sí? porque este limita eh, la superficie de que se trate, eh, un desarrollo eh, forestal importante ¿sí? que se está dando ahí, que, que se genera en términos de especies, de vegetales, animales, etcétera, ¿no? Eh, la vam vamos a afectar eso. Eso tendría que ser, yo creo que de los cambios de uso de suelo, más vigilados, más analizados, más, más preocupantes que hay. Sin embargo, es sumamente grave que se lo hubiesen saltado y sumamente grave que la autoridad hoy no nos lo ponga en la mesa y nos diga, aquí está, y se dio por estos motivos, y a ver, analicemos este, como sociedad si esos motivos nos convencen, no si convencen a una autoridad o sea, de la sierra de una o de otra manera, dependemos todos, ¿no? Entonces suena muy preocupante esta uh, facilidad esta gratuidad, y me refiero como acto gracioso con el que se da un cambio de uso de o con el que se puede dar un cambio de uso de suelo de estos o bien obviar un cambio de uso de suelo de estos creo que debería de generar la mayor responsabilidad este, administrativa para las autoridades involucradas. Y ya entrando al, al, al tema de, de, de, de Profeto, me parece, a ver, muy, muy interesante el cómo lo plantearon desde la otra ocasión ustedes, cómo, cómo este, lo, resumen, lo resumen ahora. La parte que, que me resulta, o sea, yo, yo entiendo el, el comentario de Carlos y me parece como un elemento fundamental en torno a los derechos del comprador. O sea, yo como comprador, tengo que ah. tener la plena certeza de que lo que estoy comprando cumple con toda la normatividad, ¿sí? Pero, eh, me, eh, la parte que me preocupa es estas uh, recientes declaraciones, si no me equivoco, eh, y si no, pues espero que me corrija, de esto lo ya, en el sentido de que, dijo que sí tendría que intervenir perfecto, pero que esperaría las denuncias. Eh, yo sinceramente me molesta mucho cuando una autoridad está viendo una arbitrariedad o sospecha una arbitrariedad y dice, bueno, pero pues me espero a que nos la denuncien para ver si, si, si, si. O sea, hay un interés mayor, que es este interés colectivo, no solo el interés del eventual comprador, sino el interés de la afectación social que está generando ese desarrollo o un desarrollo cualquiera, como los que comentaba Carlos, que eh, debería de significar un interés eh, superior como para hacer que Profeco intervenga, pero, pero me preocuparía esta facilidad en, en espera de que alguien eventualmente eh, denuncie. ¿no? Creo que eh, lo hicieron ustedes, ahí está la denuncia, ahí está el señalamiento, y lo que corresponde pues, es esperar que Profeco actúe y, e insistir, creo, desde el ámbito de cada uno de nosotros, que la autoridad transparente, así lo tengamos que llevar hasta el INAE, este, los el proceso seguido por este desarrollador para eh, tener el, la construcción que tiene eh, groseramente en, en nuestra tierra. Eh, una, una cuestión. Me das chance, Lolita, y ahorita te, te, te paso nada más por, por lo que dijo Ramón. Este, una cuestión ahí... Es bien importante, de, precisamente como lo señalas, este, este cambio de uso de suelo forestal. Este cambio, este permiso de cambio de uso de suelo forestal es el que siempre se está litigando de manera brutal por las mineras. Ese es el gran asunto de las mineras. Hay, hay mucha minería, incluso, sobre todo el, a cielo abierto, que no puede darse en México porque no han obtenido el permiso Precisamente de cambio de, de, de uso forestal. Ese es el que los tiene detenidos por las implicaciones que tiene en el cuidado del medio ambiente, etcétera, etcétera. Resultaría curiosísimo que, que en este caso, pues no hay ningún problema, órale, échale. ¿Por qué? Porque lo que quieren, Ramón, es impactar la zona. Porque claro. con este asunto nos van a salir luego con el San Benito de que ya está impactado y entonces pues le seguimos, porque el Milagrito está ahí cerca también y, y sabemos que el dueño del Milagrito, que es el alcalde, ya ha estado comprando otros terrenos en la sierra porque le traen muchas ganas para desarrollar la sierra y otros empresarios más, algunos de León, también traen otro, otros este grandes, digo una cantidad muy importante de hectáreas que quieren desarrollar este, es un poco lo que está sucediendo, lo que ha sucedido en Chipinque y en la, y en la zona de la Huasteca de, de, de Nuevo León, de Monterrey, ahí, donde pues había la presión de los ricos de León, de, de, de Monterrey que querían tener su, sus casas entre los pinos, ¿no? Y entonces, pues, nos vamos sobre el cerro. Luego, incluso en algunos casos, pues se les vinieron las rocas del cerro encima y han destruido casas y el, cuando llueve es un problema pero bueno estas por lo pronto ya venimos los terrenos no entonces este es precisamente el asunto y mucho cuidado debe tener Profeco qué bueno que tocas el tema porque pues nos va a mostrar Profeco de alguna manera la forma que tiene de encarar la problemática cuando es realmente aguda o sea, si hay realmente el temple para entrarle a los asuntos. Esto es muy importante lo que va a suceder. O sea, la conducta de Profeco va a ser significativa políticamente hablando. Y todos sabemos por qué. Contigo. Claro. Va, vamos a pedirle a Lolita que adelante. Bueno, sí. Gracias, Memo. Antes de... de a, a, perdón, de mi intervención. Sí. Es el referente a lo mismo, no quiero redundar en lo mismo, pero yo creo que sí es muy importante, es muy importante que esto lo conozca toda la ciudadanía. Y yo siento que, que aquí lo que se necesita es un estudio eh, que sea factible, que sea real, que sea verdadero, de un estudio de impacto ambiental. Y no porque se no porque ya se impactó una parte, se va a dejar de impactar. Digo, va, de, va, va a permitir que se impacte más. Eh, eh, Memo, tú lo mencionabas en un principio. Todo lo que conlleva eh, el, el cambio de uso de suelo de estas zonas con el impacto ambiental terrible, ¿sí? El agua, una, ¿sí? El agua, eh, eh, lo que nos produce el oxígeno, todos lo, lo, los árboles de la sierra. O sea, es un impacto terrible lo que se viene, si per, se permite que Cucursola continúe, pues va a haber, va a haber este, ese impacto ambiental y entonces va a ser más fácil que se le dé a otros, como dice Carlos, y, y a otra inmobiliaria porque no se le va a poder negar. Entonces, ahorita es momento de frenar esto y que se haga un estudio, un estudio real y verdadero. Que, que es un impacto terrible. Es un impacto terrible el que se va a vivir en la Sierra de Santa Rosa. Entonces, si no hay un estudio real, verdadero, factible, no se, no se, puede, no se puede hacer, no se puede dar. Lolita, ¿Por qué? Nada más, déjame porque decirte... el impacto va a ser terrible. A ver, no te, no te quisiera interrumpir, pero qué bueno que tocaste el tema, porque para obtener el cambio de uso de suelo forestal, ¿Se requiere el estudio de impacto ambiental precisamente? No puede. Y, y eso nunca, nunca nos lo han enseñado que tenga estudio de impacto ambiental, mi, estima, mi estimado Ramón. Así es. No, es Abonando eh, este, a, a, a, a, a lo que decía Lolita hace un momento, volvemos a lo mismo. Planes, ¿sí? o sea, planeación. Si tuviéramos el plan de desarrollo Urbano con todas las siglas que que, que, que lleva eh, recordemos que el plan de desarrollo el, el macro es un plan de todo el municipio de ahí pueden derivar planes parciales ¿sí? este, y deberíamos tener eh, un plan parcial del desarrollo de la tierra ¿sí? de, de, toda, de, toda esta, de toda esta zona simplemente por la, la, la importancia ambiental que tiene. O, bueno, entre otras cosas, por por el problema de agua que tiene, por el, el manejo de, de peralillo, y por todo todo esto que conlleva. Ahí, o sea, la tierra amerita un plan de desarrollo parcial que no se tiene, y no se tiene ni el general, ni los parciales, ni los estudios de impacto ambiental a los que se refería ahorita, por esto que comentaba Carlos hace un momento, ¿sí? Pues porque esos afectan, o sea, les dirían de entrada que no a estos cárteles inmobiliarios, ¿no? O sea, limitarían el, el, el desarrollo de estas zonas y dirían no a estos desarrollos. Entonces, en la medida en que no se tengan, eh, pues ahora sí que río revuelto, ganancia de estas, de estas personas. Este, y, y, y bueno, por otro lado, sí es muy preocupante esto que, que mencionaba Carlos, de ir creando esta presión urbana, ¿no? De, de, generar un desarrollo y entonces la principal excusa, porque es una de las cosas que se analiza en los cambios de uso de suelo, es el impacto que ha tenido la zona aledaña a ese suelo. ¿sí? Entonces, entre más impactado, es más viable que se dé el cambio de uso de suelo hacia lo que ya impactó. ¿sí? Entonces, sí, yo coincido con Carlos en que se está buscando impactar para que luego este, este impacto sea el pretexto del desarrollo. Generar, pues, dicho de otra forma, presión urbana, y eh, sería lo más grave, ¿no? Porque al rato, y, y, y puede parecer que me estoy adelantando mucho, nos va a llevar a tener conurbado Santa Rosa, ¿sí? Y, y eso sería la peor, el peor desastre que le puede ocurrir a la sierra y a Guanajuato, y a Guanajuato capital. ¿sí? O sea, si, si en unos años más nos conurbáramos con Santa Rosa, habríamos hecho el daño ambiental más grande este, de, de, del Estado, ¿no? Entonces, creo que precisamente eso se trata de, de, de, de eso. Tendríamos que estar buscando evitar con estos impactos, eh, no micro, sino muy significativos, como, como se refiere Carlos. Y si es cierto, alguien ha analizado, como decía Lolita, el impacto ambiental específico de, de lo que va a provocar esto, no, que a la autoridad no le importa, no le importa ese daño, lo que le importa es autorizarle a su parte, autorizarle a. Su, compañero de, de, de, de lo que sea, este, ese, ese desarrollo por lo, que van, por lo que van a ganar. Es, es muy curioso porque conlleva pues, pues una ironía, incluso, como lo comentaba Carlos, es cierto, quieren vivir entre los pinos a costa de arrasar con ellos, no o sea, al, al cabo de, de, de, de que en cierto tiempo van a, van, a, van a arrasar con ellos. Entonces, es muy grave esta, esta insensibilidad de nuestras autoridades hacia los grandes temas que nos ocupan a los uh, guanajuatenses, y en específico, pues creo que, bueno, por, por, por la naturaleza del, del observatorio, a, a, a los guanajuatenses que vivimos, eh, o que estamos en la capital. ¿no? Sí, yo, yo desde aquí quiero hacer un llamado al Partido Acción Nacional, que se ha dejado de ser un partido político para convertirse en un nodo de negocios es decir, se ha cartelizado. Oh, no. Es un cártel más que un partido, y oh, no. que podemos ver en este caso de Cursola, la autoridad, este, que, indique, que está promoviendo el inmobiliario, es un ex, un panista con un puesto de acuerdo con un presidente municipal panista. Y dónde está el partido que ponga orden? Ese, ese partido, a mí en lo personal, me merecía mucho respeto hace algunos años. ¿Cuándo me merecía respeto el PAN? Cuando yo me daba cuenta como ciudadano que había democracia, que los ciudadanos de, de Acción Nacional nombraban a sus candidatos, pero desde que se, se los olvidó eso... Y han estado imponiendo desde el Estado y desde la Federación, desde la Organización Federal del PAN y, y estatal, han estado imponiendo a, a quienes gobiernan. O sea, ya no es confiable ese partido. Yo lo hago el llamado para que dejen de ser un cártel y se conviertan en un partido político nuevamente. O sea, se volvió un partido, más. Sí. No. adelante, Lolita. Gracias. Bueno, eh, terminando mi intervención, eh, nada más yo, yo quisiera un llamado a toda la población para decirles que nosotros observatorio y también los, los ecologistas que han estado mencionando todo esto de, de lo de Cucursola, de lo de la sierra, no nos estamos oponiendo al desarrollo de de Guanajuato, no, claro porque eso es lo que sale a decir y a declarar nuestro alcalde, que el, los grupos de choque, entre ellos nosotros, los que estamos aquí en observatorio, eh, somos un grupo de choque para él, porque salimos a decir las verdades, y él dice que no, que lo que pasa es que nos oponemos, nos oponemos al desarrollo de Guanajuato, no nos estamos oponiendo al desarrollo de Guanajuato, como tú lo mencionaste, licenciado Ramón Izaguirre, no hay un plan, no hay un plan, no hay, no hay este unos estudios, eh, porque, porque no hay un plan, pero no nos oponemos, nos oponemos a las a ocurrencias, a la negociación, a, a, a la corrupción que se está llevando entre ellos. A eso es a lo que nos oponemos, no al desarrollo de nuestra ciudad. Al contrario, estamos a favor del desarrollo, pero un desarrollo bien fundamentado, bien planeado, bien organizado y que, y que conlleve toda la norma que, que se necesita. Eh, y no, no que, que sean arbitrariedades y que impacten, porque esto va a repercutir al final en nuestras familias, en nuestros hijos, en nuestros nietos. Eso era mi comentario. Gracias. Sí, Ramón. Eh, sí adelante. A, a mí me parece muy importante esto, esto que, señala, que señala Laurita. Laurita. A ver. Eh, yo yo lo resumiría si me lo permiten en uh, una no se puede ver a un grupo un grupo ciudadano como oposición o sea la, la oposición es otra cosa eso es un grupo este que tiene una opinión sobre sobre los temas que considera de mayor importancia y en ese sentido yo diría que el, lo más grave la perversión más grave que puede hacer una autoridad o una de las más graves es tratar de vencer a la ciudadanía. A la ciudadanía no se le vence, se le convence. ¿sí? Y, y para convencer a la ciudadanía, tendría que presentar todos los documentos, debatir con, con, con nosotros como ciudadanos, pero bajo ninguna circunstancia, la autoridad tiene que vencernos. No estamos aquí para, que, que, o sea, para, para que, nos, que nos venza Estamos aquí para que nos convenza de sus planes, de sus ocurrencias, de su todo. Y a lo mejor, en algunas Quiero pensar, ¿no? Habrá autoridades que tengan razón y que sentándose en el diálogo, o sea, del diálogo puedan surgir ideas bastante interesantes, pero esta autoridad que, que como, como bien lo decía Lolita, que ve como grupos de choque a quienes este, tienen una opinión diferente de ella, está curiosamente siendo muy polarizante, ¿sí? También ellos están siendo muy polarizantes, o sea, ¿Estás conmigo o estás contra mí? Y si estás contra mí, eres un... O sea, no solo un opositor que no debería de que ningún, a, a ningún ciudadano, sino que está haciendo un grupo de choque, ¿sí? Con todo lo que eso significa. Ojalá que la autoridad se preocupara por convencernos y no por vencernos y no por descalificarnos, ¿no? Porque creo que ahí está la esencia de la autoridad o ahí debería de estar la esencia de la autoridad. Vamos a pedirle a Lolita que nos haga favor de leer las participaciones de quienes nos siguen por Facebook Live, sí es tan amable. Sí, gracias, Memo. El, el, el, a ver, permíteme, oh, porque hay bastantes. Bueno, empezamos. Leonora Villegas dice, buenos días, saludos a los integrantes del observatorio y a Ramón Izaguirre. Luis Arce, mientras no se entienda la definición de seguridad, seguirán cayendo en resultados como los actuales. Leonora Villegas, el hecho reciente de Celaya se volvió mediático, no por el hecho mismo de violencia, sino porque hubo un juicio sumario popular relativo a su modo de vida. Es indignante. Luis Arce, hay un ejemplo de éxito en pacificación, aprobado por la mayoría de la población. Es El Salvador con Najib Bukele, hagan un sondeo con la ciudadanía y verán la, la, verán la aprobación. Arturo González, yo he visto a Navarro que anda de maestro albañil y quién sabe a, a oscuras a qué se dedique. Leonora Villegas, el homicidio del subsecretario viene a darle, entre comillas, el tiro de gracia a la fallida gestión dobletera de Navarro. Arturo González, lejos de que Navarro sea un héroe en busca de billete, es una burla lastimosa. Ay, que traiga su aire, decían por ahí en otro comentario. Eso no viene, pero eso lo comento yo. Leonora Villegas, algo de lo que no se ha hablado es sobre la responsabilidad social que debe tener los propietarios de bares, antros, cantinas, etcétera. ¿Qué están haciendo ellos? Pregunta. Leonora Villegas, Guanajuato ha sido la locación perfecta para el desafogue de los sueños guajiros de un alcalde que no gobierna. Mario Segoviano, en la ciudad de Guanajuato no tenemos un presidente municipal lo que tenemos es un corrupto inepto, traficante de influencias, violador de las leyes, protector de la de delincuencia y un vil payaso lo, lo vuelvo a decir, un vil payaso, porque lo tiene con signos de admiración eh, Mario Segoviano, le está respondiendo, no, ahorita lo leo, Arturo González, lo habéis descrito como el perro Guarumo, sería, será el alcalde Guarumo, será el alcalde de Guarumo, Micaela Segoviano, revocación, Leonora Villegas, para Navarro, la participación ciudadana se concreta a invitar a sus amigos, empresarios a ocupar una silla en comisiones o consejos Micaela G. Segoviano los nueve incondicionales Luis Arce, la inteligencia de un pueblo se ve reflejada en su gobierno, por eso cuando votes fíjate, no en siglas fíjate en personas y vota bien fíjate por quién Arturo González Navarro emplea sus estrategias de recaudación con festivalitos que no, lo de, que no le dejan ni para chicles a los artesanos y comerciantes, pero a él sí. El gobierno, eh, los comerciantes de turismo y los que trabajan en su turismo ya hacen ahí sus negocios y conflicto de interés. Luis Arce, vean el ejemplo de Monterrey y el grave el perdón el grave grave problema de contaminación y su relación con la deforestación del Parque Nacional Cumbres de Monterrey. Ahora ya se anuncia la llegada de Telsa, Tesla y su dueño, quien planea transformar Marte. Tenemos esperanzas que inicie por Monterrey. No se dejen, no se dejen. La ambición de un individuo puede lesionar la salud de miles. Leonora Villegas, la principal desconfianza ciudadana al POMADUET ha sido por la opacidad que existe en su elaboración. El hecho de querer incluir Santa Rosa como zona urbana es un ejemplo de ello. Nuevamente, Leonora Villegas. Incluso Loya declaró que la denuncia podría ser anónima. Nuevamente, Leonora Villegas. Las autoridades y los empresarios inmobiliarios no saben lo que es desarrollo sustentable. Entre este En mayúsculas. Son todos, Memo. Muchas gracias, este ahorita. Eh, no sé si quieras reaccionar, este Ramón. No, eh, bueno, una, agradecer la gran participación, el, el gran intercambio de opiniones en, en, en Facebook, que logra que, que logran, este, y a ver, es, eso le insisto, las ganas de participar de la, de, de la ciudadanía. O sea, tenemos ciudadanía, tenemos una, una sociedad, este, que participa, que opina, este, y que lamentablemente nos estamos topando con una autoridad que nos da este, portazos en las narices, ¿no? O sea, yo invitaría a esa, a esa reflexión. Eh, a, es curioso, porque nosotros como sociedad podemos descalificar a una autoridad, o sea, decir que no tiene las calificaciones para ser autoridad, y, y se refería en alguna parte de la intervención, Lolita, precisamente a ello, ¿sí? Pero la autoridad no tiene que, o sea, no debe descalificarnos. Nosotros, nuestro papel es simplemente ser ciudadanos, ¿no? Claro. Y, y creo que cumplimos con la opinión que tengamos, la que sea a veces entre nosotros muy diferentes. Este, es, es, con esto estamos cumpliendo nuestro papel de ciudadano, ¿sí? Ante una autoridad que lamentablemente no está cumpliendo su papel de autoridad y que yo recalco esto, pareciera que busca vencernos. Y no, y no convencernos, con lo cual este, anula, an, a, anula su, su, pues, eh, sus condiciones hasta éticas de autoridad. ¿no? Muchas gracias, Ramón, a nombre de mis compañeros. A, también, si les doy las, las gracias a todos, a Lolita, a Piri, Carlos Arce, eh, por su participación con eh, esta exposición de Ramón Isaguirre Ojeda, que sí. muestra... El conocimiento que tiene de Guanajuato y los esperamos la próxima semana en otra sesión pública más del Observatorio Ciudadano de Guanajuato. Buenas tardes, buen provecho, hasta pronto.